Hola, ¿qué tal, fotonauta? Bienvenidos a un video más de. ¿Qué? No, yo no voy a llevar esa caja. Bye. Bienvenidos a un video más de su canal fotoaprendizaje.com. El día de hoy estaremos viendo cómo hacer fotografía de alimentos, pero por la noche. Dale el intro. Bien, para tomar fotografía de alimentos en un restaurante hay que tomar en cuenta algunos pasos previos que veremos a continuación El número uno es preparar los equipos fotográficos Normalmente, esto yo lo hago un día antes para evitar contratiempos Ese sería el paso número uno El, pasos, el paso número dos sería llamar al propietario del restaurante llamarlo antes de ir ¿por qué? porque muchas veces uno hace el contrato ellos están conscientes de que uno va para allá pero ¿sabe que se le olvida como me pasó a mí precisamente este mes que ya estaba amarrada la fecha para ir para allá y llamo a la persona y él no lo coge cometí el error de llamarlo el mismo día parece que tiene el teléfono apagado y sorpresa y el propietario se le había olvidado como si nada, y no tenía nada de materia prima, ingredientes para hacer los platos, era un restaurante de comida rápida y ya... Utilizaba. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Entonces sería la recomendación número dos. Ya cuando estemos allá, le voy a dar las siguientes recomendaciones. Y bueno, llegando al sitio, de una vez configuramos los equipos, luz principal 45 grados, tener una luz LED de relleno, una cámara con una inclinación de 45 grados con respecto al plato, aunque esto puede variar, y por último tener un trípode. Y bueno, otra recomendación importante es tratar de usar mesas con materiales naturales. Evite el plástico. Aquí, por más que yo intenté de hacer una foto pro, esa mesa de plástico le quitaba valor al plato de comida. Ahora sí si vemos la diferencia. Una diferencia del cielo a la tierra. Ahora pasamos con las configuraciones de la cámara. En RAW, obviamente, un ISO de 400 no sobrepasa los 400 para evitar el ruido, una velocidad de 1 sobre 125 y un, una apertura de 1.4. En caso de que su lente no disponga de esa apertura, entonces juegue con los demás valores que corresponden al triángulo de la exposición. Y bueno, fotonauta, recordate que te suscribas a nuestro canal. Dios te bendiga mucho y nos vemos en otro video de fotoaprendizaje. Chau, chau.